varias cosas que tenemos ya en la ronda de, de debate, pero le pido a Carlos Monsivais que haga las primeras reflexiones esta primera parte de tu participación sobre la historia que también está hecha de locas. Iba a comenzar diciendo que de adolescente siempre había admirado a mis mayores y había querido conocerlos. A Siempre había querido conocer a los líderes del Consejo Nacional de Huelga y tratar de estar cerca de ellos. Me iba a decir, pero pensé que no me iban a creer, entonces desistí de eso. Un libro más sobre 1968. Pablo Gómez, que fue miembro del PCM, como hoy es miembro del PRD parlamentario del PESUM y el PRD, polemista infatigable, Dios nos libre de caer en sus garras tribunicias, la tiene las credenciales suficientes y más que eso. Su testimonio es de primera mano. Fue dirigente de la Escuela de Estudiantil de la Escuela de Economía, de la Facultad de Economía, fue dirigente del Partido Comunista, fue preso en 1968 como sus compañeros de promoción carcelaria, creo que así se dice Gómez ha invertido parte de su tiempo en deliberar, creo que también se dice así, sobre los hechos del 68 los ha deconstruido a fondo los ha vuelto, sin necesidad de decirlo parte es esencial parte esencial de sus reflexiones sobre la vida política y la democracia y con estas reflexiones construye su análisis, testimonio, perspectiva. La historia también está hecha de derrotas, que comento con brevedad. Gómez utiliza los reportes que recibe que reciben Luis Echeverría y tal vez sus colaboradores más cercanos, si se va a ver esta socialización de lo informativo. El material es interesantísimo y tal vez yo habría preferido un uso más convencional donde se marcara qué era estrictamente lo que venía de los archivos <coughs> Gómez dice que no lo no dice sí, pero es en la síntesis que él confía en los lectores y que, <coughs> que sabe que al fin de cuentas que al fin de cuentas se sabrá quiénes son, quién está hablando, si está hablando él, si está, si está hablando el documento del archivo, o sea, si están reflexionando los funcionarios y que lo dice más o menos sí, que si esto no será así, que ha visto que muchos abandonan su barco en determinado momento. Eh, no existen, órdenes eh, o confesiones en el, los archivos, sino al contrario, el testimonio de los que serán víctimas. Eh, lo ha citado ya Carlos Payán, lo vuelvo a leer. Somos nosotros quienes estamos en ese lugar. Es la gente del pueblo que nos apoyaba, los volantes que repartíamos, los letreros que pintábamos, los discursos que pronunciábamos, las defensas que emprendíamos. Y las represalias que tomábamos. Actos de granaderos y soldados también están en los registros. No existen, sin embargo, los reportes del 2 de octubre cuidadosamente eliminados del archivo. Aquí sí, ahí falta quizás señalar que el nosotros de los archivos es un nosotros calumniado, difamado y absolutamente tergiversado. Esto puede verse con claridad en el, en el gran libro testimonial que se hizo a iniciativa de Raúl Álvarez de los procesos del 68, eh, todo lo que le entregaban a Echeverría eran, eran documentos que en lo básico tenían ya el propósito de satisfacer las teorías conspirativas de Echeverría y de Díaz Orgaz. Informativamente el libro de Gómez es de una riqueza notable, recupera o precisa o trae a luz por vez primera episodios muy significativos. Es impresionante cómo va dando eh, esta crónica con los detalles a, eh, que a los que le ayudan los papeles de gobernación, pero a los que le ayuda también su experiencia de primera mano. La, la memoria y supongo el tiempo que pasaron juntos en esa comunidad de un tanto forzada de Lecumberri y que intercambiaron a gusto los muchos de vista y las informaciones. Eh, no sé si habría tregua de información del 68, pero también la imagino cuando tomaban clases de idiomas o, o, o creaban un todo. No eh, y, y proporciona Gómez un, un conjunto de hechos y actitudes que una vez más, pero con materiales desconocidos, parcial o enteramente, eh, describe la capacidad combativa, el impulso que llega a lo heroico de los dirigentes conocidos y de la masa anónima. Y lo que va quedando claro es que en este caso lo anónimo lo cubre todo porque las únicas anónimas conocidas eran las de los grandes altos funcionarios. Eh, creo que es un tanto con propósitos irónicos eh, con los que... Gómez habla varias veces de los altos funcionarios, no debe creerlo, que así son, funcionarios sí, pero lo de yo creo que es una cortesía de su ironía. Y él se enfrenta a diversos lugares comunes, los estudia y los rechaza. Dice, se dice que los jóvenes fueron reprimidos, reprimidos siendo ellos ilusos e ingenuos. Se ha llegado a hablar de la utopía del 68. Si es una crítica no estoy de acuerdo. Creo que por ilusos e ingenuos entonces se entendía despolitizados y ciertamente eh, es un, eran contingentes despolitizados en el sentido que entonces se usaba la palabra, de ellos que no comprendían que no estar con el PRI estar en el error. Y, y sí había ilusión y había ingenuidad, pero me parece que fueron de las características más positivas. Y en cuanto a la utopía del 68, que ahora reprenda una manta del delegado de la Cortemos de la Plaza de las Tres Culturas, estoy convencido que era, era en verdad utópica porque marchaban, se reunían en mítines, participaban en asambleas porque estaban eh, profundamente convencidos que sí había tal lugar, que sí había la democracia, en este caso en su versión de derechos humanos y civiles, lo que están en el fondo y en la superficie del pliego petitorio. Dice Gómez, se ha repetido sin cesar que el movimiento carecía de una orientación política práctica, de objetivos precisos, de afanes de cambio político nacional. En un sentido de un movimiento que se propusiese en alguna medida la toma del poder, esto es cierto, pero había una orientación política práctica que era inundar a la ciudad con las consignas, para eso estaban las brigadas que tenían una orientación política práctica, había objetivos precisos de denunciar la falta de democracia y la violación brutal de los derechos humanos y había afanes de cambio político nacional, no precisados, no, no establecidos con el detalle de un proyecto nacional, pero reales. Dice Gómez, el movimiento fue un eh, lugar común, eh, que él niega, estoy de acuerdo con su negación, el movimiento fue reprimido por su propia intransigencia y por realizar actos de provocación lo cual habría traído como consecuencia la ira o el pretexto del gobierno para recurrir al derramamiento de sangre y al fortalecimiento de la prisión política como método de gobierno. Esta idea también es falsa, asegura Gómez. Yo creo que eh, lo de la represión fue una profecía autocumplida. Y lo está seguro de que se preparaba una apura para boicotear los Juegos Olímpicos, que eran la madurez de México, su ingreso al concierto de las naciones, etc. Y todo lo tomó como signo o, o hecho que confirmaba esa profecía. En la matanza de Tlatelolco, con todas las variantes interpretativas, yo creo que en este sentido eh, le debemos bastante a. Comité de expresos eh, del 68, cuando han insistido en la penalización, cuando han insistido en, el, en la vía judicial, uh, y esto contradice todas las fantasías rituales y simbólicas y que sitúa eh, el tema del de orco y de la represión generalizada y de los procesos de los presos políticos bajo una luz muchísimo más exacto, esta judicialización de, de, de, de y, y lo demás me parece un avance que por sí solo desbarata todas las rondas toda la simbológicas eh, en cuanto a lo que decía Raúl Álvarez de, de lo único que tenemos miedo los mexicanos es al ridículo no lo cuánto puede decir la verdad, pero lo cierto es que en esa etapa el control del ridículo lo tenía el gobierno. Y en ese... no, pero el control de decidir lo que era el ridículo. Ahora no tienen ya. ¿Sí? Es que, que sigue es muy importante los participantes de eh, uno de los lugares comunes a que se enfrenta Gómez siempre actuaron de manera absolutamente pacífica dice esto no es cierto lo que es del todo cierto dice que hubo enfrentamientos y violencia lo que es del todo cierto es que el movimiento fue de carácter civil y pacífico que no buscaban insurrección ni creía que fuera posible una respuesta armada a los actos de represión violenta por parte del gobierno entonces el movimiento siempre actuó de manera absolutamente pacífica. Que algunos participantes no, no se sumaran a esta posición gandiana es una cosa, pero el movimiento como tal sí fue pacífico y sí, desde luego, civil, y sí, incluso conmovedoramente nacionalista, como cuando cantaban el himno nacional, el, la toma de Seúl, sabiendo que eso... Eh, no importaba nada a quienes estaban ocupando. Eh, el punto culminante, que es también el título del libro de Pablo Gómez, la historia también está hecha de derrotas, y aquí sí es un, eh, un debate que, que tiene que darse, y me parece que él, hace, que, que él procede muy bien al, al situar el tema. Si uno ve ejemplos, esto parece indiscutible, Miguel Hidalgo, José María Morelos, Francisco Javier Mina, etc., eh, hasta nuestros días, y la gran excepción, los traidores a la vocación de derrota, son Juárez, la regeneración de la reforma liberal, el laicismo, Lázaro Cárdenas y la secularización, que ciertamente no fracasaron. Flores Magón fracasó y muere en una prisión, eh, muy posiblemente envenenado por instrucciones de, del gobierno de Díaz. Madero fracasó, Zapata fracasó, Villa fracasó, no fracasan porque los asesinen, fracasan porque los asesinan debido a que ya carecen de la fuerza que los eh, protegería, los blindaría. Los radicales de izquierda fracasaron, la insurgencia sindical fracasó, los comunistas fracasaron, los intentos como el Movimiento de Liberación Nacional fracasaron y esto hasta, continúa hasta el día de hoy. Lo que en este caso debe hacerse es examinar qué quiere decir el fracaso y me parece que Gómez adelanta en este punto pero que ciertamente vale la pena ahondar. En 1968, alguien sensatamente pensaba que el movimiento del 68 tenía alguna oportunidad frente al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Yo pienso que, que aceptaban lo que podría ser, en términos generales, el fracaso, porque al estar movilizándose de una manera continua y durante tantas semanas, estaban eh, teniendo el éxito posible persistir, no obstante las campañas oprobiosas de calumnias y difamaciones de los medios informativos, casi sin excepción, no obstante el, eh, las campañas de pánico moral, etc. Creo que el movimiento aprovechó magníficamente el tiempo a su disposición y que convirtió esas semanas y dos meses condenados al fracaso en prueba de una inteligencia colectiva que, que allí estaba, que sí ciertamente necesitaba de la de la dirección, y en ese sentido, por ejemplo, la idea de la manifestación del silencio de Raúl Álvarez y Gilberto Guevara es extraordinaria. ¿Eh? No, no, no, no, no sumamos a marcelina pero yo sumamos a marcelina pero yo no la y también que se examine el papel de la universidad sí, como el movimiento Surge Ahorita si sí terminamos eh, que de escuchar a las Carlos Y después. Pero que, eh, <risa> Lo que no me queda duda Es que la manifestación del silencio Fue una idea extraordinaria Y que la manifestación del rector Del primero de agosto Es el hecho que le da legitimidad Y le da un basamento civil cívico A todo el movimiento eh, Lo que también Creo que hay que definir tanto el fracaso como la victoria, nunca tan simbólica como parece, el, el, nunca tan simbólico como parece el fracaso, ni nunca tan real como se dejaba ver la victoria. Y esto es eh, lo que consiste en la inscripción en la memoria histórica. Zapata y Villa son memoria histórica para llamarla de Don Francisco y Madero con todos sus tres desdichados finales y en, eh, en cambio eh, la gran mayoría de sus victimadores no, no aparecen no digo que la gente actúe para no para, eh, estar en la permanencia histórica, supongo que a nadie le hace gracia ser asesinado pero lo lo cierto es que hay una victoria que está en, en todos estos héroes o figuras determinantes como lo está en tam también en el movimiento del 68 en cambio movimientos tan extraordinarios en su momento como el de insurgencia mag magisterial de Otón Salazar, el ferrocarrilero de Demetrio Vallejo el movimiento petrolero son antecedentes conmovedores con pero en lo básico como señala Gómez antecedentes y el 68 lo sabemos hoy y se ratificará el día de mañana, lo hemos visto en un inmenso despliegue informativo, es la gran memoria histórica de México en la segunda mitad del siglo XX. Gómez alega, y con razón, que ser el antecedente no constituye una victoria, pero el momento de 68 ha probado que no fue un antecedente, que es un presente perpetuo mientras no exista la posibilidad de, de darle fin a la impunidad tan bendecida por el Poder Judicial entonces y por el Poder Judicial. Ahora, ¿quién triunfa? Si seguimos una lógica de los resultados más visibles, desde Lázaro Cárdenas hasta hoy no hay victorias. Podemos considerar victoria la elección del Cuauhtémoc en el año 1997 o la de López Obrador en el año 2000 pero en lo básico en cuanto a perdurabilidad se diría que no hay victorias negar frente a la derrota aplastante la victoria ética y moral eh, es eh, borrar la dimensión de las hazañas que Gómez narra los estudiantes eh, en sus manifestaciones, hay de pronto apuntes que me parecen formidables que yo no tenía presentes, los 700 médicos de IMSS que se niegan a integrarse el primero de septiembre a la valla en honor del presidente, los estudiantes detenidos al repartir volantes, todo esto yo creo que viene del archivo, no básicamente la gente de artes plásticas que hacen los carteles que ilustran estos libros, este libro, las multitudes que marchan en pleno desafío a la manipulación de los medios electrónicos y con frecuencia en cabal enfrentamiento con sus padres, eh, que ser derrotados. Pablo Gómez tiene la razón en la medida en que el, el, la matanza de Tlatelolco fue un hecho impune y que todavía el primero de septiembre de 1969, de pie, los asistentes, diputados, senadores, etc., aplauden durante tres sacrílegos y mutiladores minutos a Díaz Ordaz cuando dice, soy el único responsable de los sucesos del año pasado. Como que ya era el, el anticristo que cargaba las culpas, podían aplaudirlo hasta el infinito. Eh, pero también, con las excepciones ya citadas, Juárez y Cárdenas en primer lugar, la historia de México y de la gran mayoría de los países sería el sinónimo de derrotas de las fuerzas progresistas. Pero si la victoria, y yo creo que en esto está de acuerdo conmigo, Pablo Gómez, porque lo ejemplifica a lo largo de todo el libro, que de veras es para mí una crónica inesperada y excelente. Si la victoria no solo se mide a corto plazo, sino al mediano y largo, Madero no es de modo alguno un derrotado, sino el gran impulsor de la democracia que llega a ráfagas y se volatiliza en poco tiempo y el movimiento del 68 es el enterrador del PRI histórico lo que queda es la feudalización del PRI pero ya es otro nivel y de la tradición de los poderes legislativos y relativo judicial que apenas ahora se va desdibujando y muy a plazos en el en el orden de, del horizonte histórico, si se puede usar la expresión, la exhumación de los prestigios de un régimen se ha dado y ostentosamente. Y el análisis que han hecho los ex líderes del Consejo Nacional de Huelga, el libro de Raúl sobre la estela de Plata Lulto, el de, ahora de Pablo Gómez, el de Gilberto Guevara, el primero de González de Alba, al integrarse eh, y no obstante sus diferencias o contradicciones al integrarse no obstante sus diferencias o contradicciones creo que sí es el mismo panorama eh, vertido desde el, las visiones muy personales pero que no hay discrepancias eh, serias al integrarse forma un solo paisaje eh, interpretativo, evocativo, de vida cotidiana. Esto es realmente formidable. Es un movimiento que deja un testimonio, que se vuelve una herencia, que se vuelve un presente continuo. Sí, la derrota es innegable, pero los vencedores lo fueron durante muy pocos años. La impunidad sigue, y ahí, eh, ahí podemos decir que el derrotado es el país, el derrotado es la sociedad o el pueblo, no un movimiento u otro. La impunidad sigue, pero ya ahora lo es, porque su nivel histórico en gran medida, su, su rival histórico en gran medida sigue siendo la impotencia de las mayorías, la que ahora enfrenta los resultados de la devastación del neoliberalismo. Creo que el libro de Pablo Gómez es importante. Creo también que sus tesis deben discutirse lo que él propone al final como 30 lecciones del movimiento de 68, vale la pena eh, ser analizado. Y solo le pondría una pequeña objeción de detalle. Cita eh, Pablo un momento en que se incorpora a una manifestación José Luis Martínez, director del Instituto Nacional de Bellas Artes. Juro que no fue él. Eso, de eso, de otras cosas podré estar seguro, que No fue él, no fue él. Puede haber sido su hijo, Pepe, José Luis Martínez Jr. Pero José Luis Martínez, director del libro, en una manifestación del 68, me parece que simplemente es inconcebible. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias por esta extensa eh, presentación, esta primera.